Reinaldo Jiménez, propietario de la ferretería La Opción, ubicada en la calle Caonabo, próximo al cementerio nuevo del sector El Ciruelillo, en esta ciudad, denunció que en menos de un mes, más de 700 mil pesos y mercancía ha sido sustraído de su negocio. Agrega que a la fecha las autoridades no han investigado, por lo que se mantiene en total incertidumbre. En esta ocasión a mí ya esta es la séptima vez en un mes, que ya penetran en esta ferretería, wow. ya estoy hateado de los robos bien. en esta última vez se llevaron un aproximado de 200 mil pesos. 200 mil pesos en, en el, mercancía. En mercancía. mercancía. ¿Qué se llevaron? Se llevaron pulidoras, aladro, topi, en fin, una, una serie de cosas, abanico, de, de, de la marca DIGUA, y se llevaron abanico cadecá, se llevaron abanico Taiwán, entre otros artículos. ¿Qué llamado le a las autoridades? Bueno, a las autoridades que hagan hincapié, ya que esta ola nos está sacudiendo cada día más, la población no aguanta más. Eh, nada, que, que ponga carta en el asunto, porque ya la paciencia a mí todos tienen un límite. Ellos están para mí y yo estoy para ellos. Entonces. Yo no quiero arriesgar a mi familia, pero, pero estamos para a ellos, ver. porque ellos, ellos están para nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Tirar para adelante, igual que ellos. Entonces... Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.